Horóscopo de Libra para hoy. 20 de marzo de 2018. Las reglas deben respetarse hasta cierto punto. Sería muy difícil levantar un edificio de la nada, ¿verdad? Este es el tipo de cosas que la energía astral está tratando de decirte en este día. ¿Qué pasaría si rompieras las limitaciones que generalmente te reprimen en tu trabajo? Esto, es lo que hacen las personas para que el mundo evolucione día con día.